hola eres una persona encantadora maravillosa gracias por ser así lo que más me gusta de ti es que eres una persona muy trabajadora que tiene mucha habilidad voy a decirte una cosa el ver el fútbol es divertido un placer total pero cuando empiezas a apostar dinero en eso le quitas toda la hermosura al espectáculo. Piénsalo. Gracias por entender estas palabras. Sé que te hará bien para el resto de tu vida. Continuaré orando por ti. Hasta luego. Hola, lindo sujeto. Escucha lo siguiente. Para eso están las apuestas de papel donde tú juegas con dinero ficticio solo toma una hoja y si quieres perder el tiempo un rato agarras y te pones a analizar los partidos y haces tu apuesta de papel listo eso es todo y no le restas emociones alegría actitud positiva al espectáculo futbolístico ¿entiendes? bueno fue un placer decirte esto y será un placer ver que lo estés aplicando en tu vida. Eso me enorgullecerá mucho, me hará feliz. ¿Oíste?